Imagínense, entonces, todo lo que pudiéramos hacer, oh, todo lo que se llegaría a hacer, todo lo que nosotros llegaría a hacer, Exacto, sí. Ah. ¡Ah! ¡Estoy en el cielo! ¿Qué es Bueno muchachos, ustedes han sido seleccionados para ser parte de este equipo. Eh, bienvenidos a Uy que bien! bien. Uy, qué video. Hola, te invitamos a que te suscribas en nuestro canal y recuerda activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en nuestro Instagram y en nuestra fanpage en Facebook que están en la descripción del video. Hasta la próxima.